Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Steven y les doy la bienvenida a este nuevo video. Entonces, retomando el curso que venimos haciendo, este es el video número 4 del curso API con Node.js y SQL Server. Entonces, eh, si no han visto los videos anteriores por aquí en algún lugar de la pantalla, estaré dejando la notica para que vayan y lo revisen. ¿Listo? Entonces, retomando. Eh, ahora lo que vamos a hacer es volver esta data que obtenemos del get eh, la vamos a volver ya una API, listo para que podamos consumirla por postman, muy bien entonces tenemos aquí la conexión, esto ya lo podemos cerrar aquí en el archivo index, lo que podemos hacer es crear una constante sí. Eh, a la cual la voy a renombrar eh, db estudiantes listo y en ella le voy a requerir el archivo eh, de estudiantes listo y ahora vamos a empezar a cargar los módulos de express course y demás listo para lo cual creo una variable en este caso variable express y hago lo propio require eh, el componente express listo el módulo bien Ahora lo mismo eh, variable eh, body parser y hago el require de body parser y vamos a crear la variable course para eh, traer el paquete o el componente course. Listo, muy muy bien. Ahora vamos a hacer uso de express como tal, entonces para la cual creamos la variable app que va a ser el componente express listo vamos a crear el enrutador el router que va a ser el router de express express.router listo listo entonces vamos a eh, obtener la aplicación para eh, obtener ya el JSON listo entonces decimos app.use body, body parts. en este caso es body pack, que es mi variable listo y utilizamos el eh, elemento url en code para que codifique la url y dentro de él vamos a definir vamos a hacer una extensión eh, true listo también vamos a definir que el body bodyparser app.use bodyp que es mi variable bodyparser va a ser de tipo json que va a ser la salida eh, de nuestro servicio reps listo y también vamos a hacer uso de course. Entonces, app.use course. Muy bien. Listo. Entonces, ahora vamos a definir una ruta en el router. Entonces, colocamos app.use y definimos la ruta por la cual queremos acceder. Entonces, tenemos api eh, slash, slash api para que sea ruta eh, relativa y le vamos a decir que este va a ser eh, parte del router, listo, el router es express.router, listo, ahora tenemos la variable router y le vamos a hacer una ruta, la ruta en este caso por get, ahora lo cual nuestra eh, ruta de get para tener todos los estudiantes va a ser slash get estudiantes y le colocamos eh, el método punto get, y que vamos a recibir, vamos a recibir la petición el request listo y también vamos a obtener el response y entonces eh, definimos una función de flecha entonces yo me traigo esta variable que creé por acá esta constante de estudiantes que de hecho me ha quedado mal escrito y, voy a, y obtengo la función get estudiantes que está de, dentro de get estudiantes.js listo y hacemos una promesa. Entonces colocamos .dem y crea una variable resultado. En esta variable result vamos a obtener la respuesta de la consulta. Entonces colocamos eh, response.json para obtener la eh, respuesta de nuestra eh, consulta de base de datos. ¿Listo? Entonces aquí eh, en esta variable result que tenemos aquí. Eh, obtenemos el array de los datos como pueden ver como es un array entonces debemos de colocar result en la posición 0, listo porque nos está arrojando eh, la respuesta como un array, aquí lo podemos ver en la consola guardamos listo ahora vamos a definir el puerto de conexión para eh, poder acceder a Vamos a definir el puerto de conexión que va a ser el enlace por el cual podemos acceder por Postman a nuestra app. ¿Listo? Entonces, defino una variable puerto de conexión y el cual va a ser del process del environment.port. O sea, lo que estoy definiendo en esta parte es definiendo cuál es el puerto en el que voy a trabajar. En este caso, defino que el puerto por el cual voy a conectarme es el puerto 5000 y ahora lo único que debo hacer es app.listen y le defino el puerto listo entonces pongo en ese puerto de conexión eh, en la, nuestra aplicación pongo a funcionar mi aplicación por medio del puerto 5000 listo y ahora lo que puedo hacer es crear directamente una un elemento eh, de consola para que me diga el fin del proceso listo fin de mi programa y acá arriba en la línea 1 donde teníamos el, el hola mundo, pues vamos a colocar un inicio del aplicativo, un inicio de la app, como ¿no? para saber en qué momento inicia y en qué momento termina. Listo, ya podríamos eh, ir a conectarnos, eh, ir a probar nuestro aplicativo, a ver si ya podemos obtener nuestros eh, estudiantes listo, para validar de que ya nuestra app esté funcionando. Listo, entonces lo que vamos a hacer es con un volver. A, eh, arrancar nuestro servidor listo para ver de qué esté funcionando entonces ya tenemos vemos que coloca inicio del aplicativo y fin del aplicativo y nos muestra los datos exactamente que ya estábamos obteniendo desde el punto anterior ahora vámonos al localhost puerto 5000 eh, nuestro eh, enlace API y la ruta que es get estudiantes para poder obtener la información listo aquí me está arrojando un error revisemos una cosa se queda cargando es decir que algo nos quedó mal configurado miremos qué puede ser eh, miremos por aquí miremos acá, ah ok aquí estamos imprimiendo en consola y pero no estamos retornando la respuesta por eso se queda pegado entonces colocamos un retorno salida.recordsex. punto record sex listo acá no nos dice pues que inicia y termina el proceso correctamente y si refrescamos acá nuestro navegador vemos que ya podemos o estamos accediendo por medio de, del servicio a los datos entonces podemos probar por postman colocamos aquí nuestro enlace ejecutamos y ya podemos ver los datos en formato JSON que nos está devolviendo la consulta listo en este caso son todos los estudiantes entonces aquí ya hemos convertido una información que está en el SQL Server en una API de tipo REST listo entonces vemos que es muy muy sencillo el proceso del método eh, GET entonces vamos al siguiente video a hacer el método eh, put o post para actualizar la información entonces si están interesados en seguir viendo este contenido les invito a que se suscriban al canal, me regalen una manito arriba si el video les ha servido y nos vemos entonces en un próximo video muchas gracias